Vamos a resolver este ejercicio en el que nos dicen que tenemos que construir un triángulo ABC del que conocemos la altura Hb, dada en magnitud y posición, que la altura HA vale 45 milímetros y que el ángulo A vale 75 grados. Bien, es un ejercicio de construcción de triángulos. Eh, curiosamente el, el ejercicio es realmente el que está en el papel, no da eh, la magnitud ni la posición de Hb, así que lo.. lo he supuesto yo esta posición y esta longitud y para ello lo que tenemos que tener claros es las características de los triángulos y, y quizás pues en estos nos puede entrar siempre un arco capaz o algún elemento de estos, ¿no? siempre que tengáis estos ejercicios lo primero que os tenéis que hacer es un esquema en un triángulo cualquiera de los datos que tenéis, ¿vale? e intentar dibujar sobre ese esquema las propiedades que podáis localizar eh, en este momento tenemos la altura h sub b que es esta línea que tenemos aquí y eh, nos dan el dato de h sub a así como el del ángulo a Bien, ¿qué vamos a poder aprovechar de esto? Bueno, lo primero que podemos hacer es saber que si esta es h sub b la, el, el segmento ac formará 90 grados con esa altura Así que con escuadra y cartabón nos vamos a alinear con h sub b Vamos a alinearnos bien Y trazamos la perpendicular, trazo 90 grados, por su extremo inferior Es decir, trazaré una línea en la que estará a y c voy a trazar como línea de trabajo, un poco más fina y gris, ¿vale? y ahora vuelvo a recuperar y diré pues esta es la línea en la que se encontrará tanto A como C, aunque todavía no sé exactamente dónde. ¿Qué puedo aprovechar para esto? Bueno, si me fijo B, A y este punto, ¿vale? el punto en el que la perpendicular a la base AC corta precisamente a la base, Estoy, están formando un triángulo rectángulo aquí tengo 90 grados, aquí me dicen que son 75 entonces como todos los ángulos de un triángulo forman 180 grados entre ellos este ángulo ha de ser de 15 grados así que lo que voy a hacer es trazar por B 15 grados ¿Vale? en este caso para trazar 15 grados ahí los tengo este ángulo que tengo aquí son 15 grados. Bien, pues entonces por B voy a trazar una línea que forme 15 grados con la altura. Este punto de aquí ya sé que es A y si me fijo aquí habré formado 75 grados. Vamos a ponerle ya el nombre. Bien. ¿Qué más sé? Sé que... Esta altura mide 45, no sé la orientación de la altura, pero si me fijo veo que eh, forma 90 grados con BC. ¿vale? Aquí entra un concepto eh, muy importante que podemos relacionar con tangencias. ¿vale? Yo sé que este punto, al unirlo, estoy formando 90 grados y si me acuerdo de tangencias, sé que cuando tengo una recta y una circunferencia tangentes entre ellas, el punto de tangencia está en la perpendicular a la recta que trace por el centro de la circunferencia, ¿de acuerdo? Entonces, si me, si me fijo, todos los puntos que estén a 45 milímetros de A y la altura, me dicen que son 45, así que uno de esos puntos será eh, el punto que me marque la altura. Bueno, todos los puntos que se encuentren a 45 milímetros de A están formando precisamente una circunferencia de radio 45 y de centro A. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es, voy a ajustar el compás a 45, ahí lo tengo, 45 milímetros, y trazo una circunferencia de radio 45. Si vuelvo un poco al esquema, resulta que yo sé que este punto aquí en el que ha de tocar a BC está dentro de esta circunferencia, ¿vale? todavía no sé cuál, pero lo que tengo que tener muy claro es que este segmento BC entonces debe ser tangente a esta circunferencia y ha de pasar por B, por tanto es un caso de tangencia trazar una recta tangente a esta circunferencia que pase por B, es un caso de tangencias, recta tangente a una circunferencia desde un punto exterior, en este caso desde B. ¿Cómo resolvíamos esto? Para hacer esto necesitamos resolverlo hallando el arco capaz bajo, desde el que veo AB bajo 90 grados ¿vale? porque sé que aquí el punto que busco va a estar formando precisamente 90 grados estoy viendo desde este punto bajo 90 grados el segmento AB así que aparte de estar en esta circunferencia obligatoriamente ese punto ha de estar en el arco capaz desde el que veo AB bajo 90 grados voy a trazar el arco capaz entonces desde el que veo AB bajo 90 grados para eso, para eso desde A con radio arbitrario trazo el ra el, el, el, la circunferencia de radio que quiera desde B hago exactamente lo mismo con el mismo radio y lo que voy a hacer ahora es hallar la mediatriz porque el centro de ese arco capaz está en el punto medio y acordaros que el arco capaz de 90 grados es una semicircunferencia así que este punto aquí es el centro del arco capaz que busco tomo el compás, centro en el punto en el que la, en el que punto medio de, de AB que lo he hallado gracias a la mediatriz ajusto para que pase, justo para que pase por ahí por B y en este momento trazo ese arco capaz. Decíamos que este punto ha de estar en esta primera circunferencia de centro A y de radio 35 milímetros, pero también debe estar en el arco capaz que es este de aquí. El único punto que cumple las dos condiciones es este de aquí. Así que este es el punto en el que la altura corta a BC. ¿vale? BC pasará por B y pasará por este punto y llegará hasta C. Así que alineo la escuadra y el cartabón, a ver si aparto esto, con ese punto que acabo de hallar entre B y ese punto, ahí estoy alineado con ese punto y ya incluso como resultado puedo marcarlo, ya tengo la dirección de B hasta C, así que trazo, acordaos que estoy Pasando por ese punto en el que el arco capaz cortaba la circunferencia de 35, y en el punto en el que corta a la primera recta que habíamos trazado, esa perpendicular a HB, ese punto deberá ser C. Así que ya le voy a poner nombre y vamos a ir marcando la solución del ejercicio. Será desde C hasta. Y desde B hasta ahí tenemos la solución del ejercicio. Vale, espero poder haberos ayudado. Cualquier duda, me preguntáis.